Bueno, a ver, ¿sí? Bueno, esta es la, es la mejor hora para hacer una sesión, todo el mundo después de comer, ahí voy a traer un sofá ahora para toda la peña, pero bueno. Bueno, empezamos. Eh, o sea, siguiendo la sesión que nos toca ahora, ¿vale? va sobre identidad colectiva, cómo construirse una identidad colectiva, qué tipo de identidades colectivas hay, ¿Cómo se construye? cómo se construyen, dependiendo... O sea, la verdad es que me basaría bastante en la explicación que ha hecho la, la, Simo, la Simona esta mañana, ¿no? Objetivo, qué tipo de colectivo somos, cuáles son nuestros targets, cuál es nuestro público, ¿vale? O sea, no voy a repetir lo ha dicho ella, yo daré otra, otras pinceladas, ¿vale? Bueno, la, una de las virtudes que tenemos hoy eh, es que podemos tener eh, una identidad colectiva con prácticamente cero de recursos económicos, una web y buenos contenidos, que tenga un impacto, una calidad... Y una reputación digital, que hablaremos también un poco de eso, súper potente sin tener nada. O sea, antes pues tenías que tener un medio y querías tener un periódico no y tenías que gastarte miles. Ahora puedes hacerte una cosa súper cañera y súper cool y muy consistente en contenido, en forma y tal, o sea, prácticamente sin recursos. ¿no? Y esto es una, una, una virtud nueva que tenemos que tener en cuenta dentro de esta dinámica. ¿no? bueno eh, Construir una identidad colectiva... O sea, en Internet lo que nos permite es intentar multiplicar o sea, es tu presencia, tu visibilidad y tu influencia en el espacio virtual, ¿vale? Que, como hemos visto, tiene efectos pues, en la vida en general, no solo en el espacio virtual, ¿no? Y claro, pues la gente te puede encontrar, te puede buscar y tal. O sea, la idea normalmente es que las identidades tengan que ver con los grupos de los que estamos hablando, evidentemente, pues la PA tiene su grupo, ¿sabes? su identidad, hay que ir perfilándola poco a poco, paso a paso, en la medida que vas haciendo acciones, vas co construyendo lo que nosotros llamamos el repertorio. ¿Se entiende la idea de repertorio? ¿No? La idea de repertorio es ¿sabes? el contenido que tiene nuestra web que va creando nuestra identidad. ¿Sabes? Si tienes 100 posts, pues yo qué sé, nosotros tenemos en Xn no sé si tenemos 50 o 60 vídeos, pero claro, de los últimos 4 o 5 años pues eso es tu repertorio, y tu repertorio es algo que construye tu identidad y que tú lo tienes para lanzarlo, ¿no? Pero cuando empiezas una identidad, un blog nuevo, o un colectivo nuevo, pues empiezas de cero, no tienes nada. Entonces la identidad colectiva, ¿no?, que vamos a hablar de eso, se va construyendo poco a poco con tu estética, con lo que también explica Simona de, de la estética que es lo que te entra por los ojos, con la claridad, con lo que explicaba Madis del blog y tal. Entonces, básicamente, o sea, lo que estaba intentando explicar es cómo nosotros creamos y ampliamos en torno a la identidad que estamos construyendo en torno a nuestro trabajo un público o una comunidad alrededor de esa identidad, ¿vale? Un público o una comunidad puede ser muchas cosas, ¿vale? Puede ser gente que flipa con lo que tú haces y lo mismo se quiere meter a tu colectivo, que tú puedes aceptar o no, a gente simplemente que le interesa pues algo que tú haces una parte de tus contenidos y tal o sea básicamente el trabajo de, de community managers normalmente lo que tiene que, que plantearse es la cuestión del cuidado de la comunidad del cuidado y el estímulo de la comunidad online de alguna manera cómo eres capaz de fidelizar pues una serie de gente que está buscando no de la tabarra ni engañarlo hay gente que te está buscando que tiene interés en lo que tú haces en tu identidad y de alguna manera, pues tú lo fidelizas no eh, con, un, con una simpatía, una relación con él. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera, o sea, tienes que tener la entidad o como nosotros estamos pensando, la hacemos mucho en el feedback. No es que tienes una idea muy cerrada. Tienes una idea de campaña, de identidad, y con el feedback que también vas recibiendo, vas perfilándola. ¿Se entiende? No no una cosa cerrada, sino con la interacción y los inputs que te dan la gente de fuera cuando la estás construyendo, también la vas haciendo. ¿no? Bueno. Eh, t, t, t. Mm, vale. Ah, una cosa que, que tema que creemos que también es importante que una identidad colectiva tiene que hacer eh, ver el trabajo invisible que tienen los grupos. Por ejemplo, aquí yo siempre doy a Tabarra... Bueno, yo creo que a que todos los grupos que están aquí, a las compañeras de la Paz les doy la Tabarra terrible porque hacen un trabajo increíble. Bueno, yo creo que como la gran mayoría de los colectivos que están ahí y tal pero su trabajo tiene poca visibilidad, bueno, tiene mucha visibilidad, lo, el mainstream por un lado, pero las redes sociales no cuentan el hoy hemos ido con Peter no sé qué y hemos parado tal y no sé qué, ¿entiendes? Todo el trabajo invisible, ¿no? Que también respondiendo a las cosas que planteaba Joana ayer, o todo el trabajo invisible que no se ve, que no se... O lo puedes ir contando, lo puedes ir, ¿sabes? Pero con anécdotas, con detalles y eso también hace tu identidad, ¿vale? Que es poder contar no solo lo que llaman el modelo catedral, podríamos decir así, o sea, que es como la visión más de la marca o del brand político más clara, sino todo lo que hay, la comunidad y el trabajo que hay alrededor de eso, ¿no? Vale, eso, es super, es, eso, por ejemplo, nosotros pensamos que es bastante importante, ¿no? Después, otra, también otra cosa que salía ayer, eh, respecto a lo que estamos hablando de, de los grupos específicos y las bandadas, ¿no? Cada uno está dentro de todas esas redes, cada uno está colocado en sitios sitio eh, específico, ¿no? Hay grupos y colectivos que son más transversales, ¿no? Por ejemplo, Democracia y Realidad se encarga de conectar cosas distintas, no es que se encargue de un tema. Hay, por ejemplo, Xnet, pues se encarga más de cosas de Internet, aunque también, entonces, en torno a la especificidad y lo común, una recomendación que os damos es, por un lado, es importante ser bueno en lo tuyo, evidentemente, es lógico, pero también es guay no ser monotemático, ¿vale? Y poder actuar en bandada en el sentido de, vale, yo estoy con este tema, pero en un momento dado el tema cambia y me conecto a ese tema y estoy dentro de ese tema, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no so, si tú tuiteas solo tu rollo, ¿no? O solo hablas de tu movida, al final la gente dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, es importante ¿sabes? Pues esa dimensión comunitaria o sea, que de entramado de lazo. ¿no? Bueno, otra cosa que, que pensamos que es interesante es el tema de la coherencia, por ejemplo. O sea, es muy importante, bueno, estamos diciendo que los blogs, ¿no?, para construir la identidad, ¿no?, es muy importante como primera pa como, o sea, por un la red social y tal, pero el blog es el, en el grupo, bueno, es el grupo, perdón, es, es la herramienta, o el dispositivo que dice la verdad del grupo, o sea, como la, pa la palabra secreta. Por ejemplo, si la PA quiere decir que el bulo de, la, de, de los alquileres un euro es tal, ¿dónde quiere decirlo? Aparte en sus redes sociales, en su blog, un comunicado ahí, o sea, para que la gente pueda ir a la referencia, ¿vale? Pero lo que se suele poner en, en tu blog es lo que de, da eh, la marca identidad y lo que tu palabra sagrada, ¿vale? Si quiere, si quiere decir así. Bueno, una cuestión también importante ahí es el tema de, de la coherencia. O sea, es muy importante que haya coherencia entre las publicaciones del blog y las redes sociales, pero que no digan exactamente lo mismo. Peña, ¿estáis súper dormidos o súper aburridos? Ah, vale. Si no, yo me subo aquí y le alío lío y os tiro cosas y tal. Que... ¿Me subo o qué? <risa> Está muy alto, tío. Que... A ver, que me despisto yo. Bueno, lo que decía, que es importante que haya una coherencia entre los contenidos de tu blog, ¿vale? Y lo que dice en las redes sociales, pero que no sea exactamente igual, porque si no estás duplicando las cosas. Muchas veces lo que haces, si quieres decir algo que no es solo un tweet o no es solo una cosa de Facebook corta, tienes el post, el texto largo en tu blog y lo linkas, ¿vale? Bueno, después ya hablaremos un poco de, de cómo se utiliza la red social y tal, pero ahora sigo un poco con... ¿Cómo voy? Voy muy mal de tiempo. Ya, ¿no? eh, Sí, voy. Eh, bueno, otra otra recomendación, otra recomendación que damos y que creemos que es importante es el tema de que en general, o sea, hay múltiples canales, ¿no? Donde uno pueda estar, de, tanto de redes sociales como cosas de vídeo y tal. Una recomendación general es no abramos por abrir si no lo vamos a utilizar y si no lo vamos a mantener, porque puedes abrirte. 70.000 cosas que no mantienes, y entonces la gente lo va a mirar y dice: Esta peña no esto es falso porque no hay trabajo detrás aquí. Vale, es simplemente una, porque lo importante de que los espacios que abra online los tienes que mantener vivos y cuidando los contenidos. O sea, con... O sea, tenéis que entender que para construir una identidad colectiva es muy importante el cuidado de los contenidos, de las cosas que hagamos y de nuestro repertorio. Es decir, de todo el material, de las cosas, del histórico de lo que hemos hecho, de los materiales que vamos produciendo y el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Porque esto también enlaza con esta idea de meritocracia o reputación digital que estaba intentando explicar, ¿no? O sea, tú haces cosas, lo explicas ahí, lo enseñas, ya sea en vídeo, foto, lo que sea, y la gente, bueno, esta peña mmm, sabe de este tema porque aquí hay trabajo, no es un solo tal, ¿no? Así la gente pues te gana en, en credibilidad. Bueno, voy acabando, ¿vale? Eh, la otra... Una cosa muy importante entender que uno no está solo en la red, sino justo lo contrario. O sea, en las entidades colectivas que tienen que tener su especificidad están hechas siempre de lazo y de entramados, ¿no? O digitales y políticos y sociales. Y es importante que las identidades también tengan... Esta historia de con quién se vinculan, cuáles son mis aliados, los enemigos, ya hablaremos. Pero sobre todo, de alguna manera, de ver el entramado de gente con la que tú eres afín o no. O sea, lo puedes poner en tu blog o no, pero que es importante entender que no es una identidad cerrada, tipo como la, hemos, la que hemos tenido hasta ahora de la organización y tal, sino una cosa abierta, porosa, atravesable, que puede cambiar, pero puede tener su perfil específico, ¿vale? Bueno, este, este, este. Y. Mm. Ah, ah, lo último que se, es muy importante: la comunidad no es una cosa ¿sabes? muerta y que está ahí como. O sea, es peña activa, lista, inteligente, o sea, que está ahí y que te puede ayudar en cosas. O sea, había 10.000 ejemplos, ¿no? me acuerdo, yo que o sé, sea, acampada. Eh, solo BCN tal, no, necesitamos manta, necesitamos tal, ¿sabes? Pedirle a la comunidad cosas que tú necesitas, también ofreces contenido, compartes, como decíamos antes, pero también puedes pedir cosas explícitamente. O sea, ahora, por ejemplo, se está dando mucho, que ya hablaremos de eso cuando hablemos del Twitter, ay, ¿me ayudas a levantar este hashtag? ¿Me ayudas a no sé qué? Es un poco pesado, en mi opinión, pero, ¿sabes? Ahí gata barra y la gente... Pero pero lo que es importante es entender que tu comunidad ¿sabes? es gente interesante o interesante por lo menos a las cosas que está interesada en las cosas que te interesan a ti porque si es de tu comunidad no en el sentido largo del tema y que y que no es ni un receptor pasivo ¿sabes? ni alguien que convencer ¿sabes? es otra cosa es un grupo de gente que no está todo el día contigo pero se rompe, o sea, que lo que teníamos antes, un poco antes, los movimientos sociales, ¿no? Antes estaba tu colectivo y tú estabas ahí con ellos mismos y tal. Ahora no. Ahora hay eso, pero la dinámica deja de ser autorreferencial para ser eh, abierta y porosa y que, y que de alguna manera incorpore ¿sabes? todos los procesos que están dando, cojas feedback, incluso en un momento dado hagas un llamado a tu comunidad, Peña, necesitamos ayuda para esto, para lo otro, o lo que sea. Bueno, y con esto ya me callo, ¿vale? Eh, quería so añadir un detallito porque, porque había una pregunta que ayer me ha preocupado y esto me preocupa un poco. Es como uh, ayer se decía, estamos usando este, eh, internet y estas herramientas porque queremos mostrar lo que queremos. alguien dijo. no, es Esto si lo usamos es porque queremos mostrarnos hacer publicidad a lo que estamos haciendo. Y entonces esto es una manera equivocada de, de enfocar. Entonces a mí una cosa que me ha ayudado a entender bien la diferencia es que, las redes sociales son como las amistades. Entonces, eh, hay gente que muy egocéntrica que también tiene amigos, menos que los menos egocéntricos, pero tiene amigos. Entonces, la, el tipo de amistad en que yo solo hablo de mí, tenéis que ver si os gusta este tipo de amistad. Pero las redes sociales, y por ejemplo, hay, hay grupos eh, clásicos de izquierda o partidos de izquierda, etcétera, que se creen que estar en la red es... Decir, hoy hemos hecho esto. Ahora hacemos que el otro, o sea, no participan nunca de ninguna conversación y, se, y es un poco lo que dice Gala, que esto están en el medio, pero no son el medio. O sea, no esto. Las redes sociales es, es como una relación de amistad. Entonces, si no vas a tener a cultivar esta amistad, no la no la empieces. Si tú quieres mostrar lo que tienes que hacer en un mundo adulto, para eso tienes los blogs. Entonces, ahí es tu escaparate y la gente mira o no mira y no obligas a nadie a mirar. Entonces, si, si solo queremos hacer publicidad lo que hacemos, mejor que abramos un blog y si Dios quiera, entre Google y todo, alguno nos verá. Si estamos dispuestos a entablar relaciones y crecer y hacernos crecer, pues entonces redes sociales. Vale. Eh, seguimos, ¿vale? ¿Os parece? Y después van al bloque de preguntas, ¿sí? Bueno. Como... Mientras se arregla el streaming una cosa técnica, un apunte técnico a lo que ha dicho el Toret, aparte de que no nos abrimos perfiles en todos los sitios donde podemos, usamos siempre el mismo nickname, o sea no nos llevamos en un sitio antiguo, XGA en otro XNet en otro los frikis de Barna y no sé menos. Siempre usamos el mismo nickname para que la peña pueda hacer un link, es como una coherencia gramatical. No, ahora ya hemos unificado. Pero esto es algo así como... Y, lo, y reforzar lo que decía Toret, que es muy importante la política de alianzas, que las redes sociales nos permiten jugar mucho con, con las alianzas, tanto citando de dónde sacamos contenidos como reforzando... Campañas de compas que nos parece que son muy potentes y que lo que hacemos es revalorizar su curro. no, la, El curro que hace la Paz desde Kisnet le damos mucho apoyo, pero no nos vamos a poner con el tema de los recortes de sanidad. Sabemos que ellos lo están haciendo muy bien y lo intentamos visibilizar al máximo. Pero, pero empezar, pero, pero sí. sí, seguimos. Sí, yo iba a decir otra cosa. ¿Sí o no? Sí. Vale, seguimos. Como decía Toret, me llamo Claudia. Hola. Um, yo soy una persona muy práctica, entonces voy a ir a lo concreto. Es decir. Cómo se creó la identidad colectiva de Democracia Real ya. Supongo que más o menos todos habéis visto alguna vez algo de la fanpage o la web o el Twitter o algo. ¿Cómo se generó todo eso? Um, pues empezamos en Facebook, en un grupo. Luego hablaremos más detalladamente de lo que es un grupo y para qué se usa y lo que es una fanpage y lo que es un perfil. Pero bueno. Empezamos con un grupo, entonces en un grupo más o menos nos organizamos y cuando ya teníamos clara cuál era la idea, o sea, lo que queríamos hacer y conceptualmente teníamos clara nuestra identidad, fue entonces cuando decidimos hacer una web, bueno el, el blog, el WordPress, cuando decidimos abrir una, una fanpage en Facebook y una cuenta en Twitter y otra en Twenty. ¿Vale? Entonces... Todas esas cuentas, como decía Gala, con el mismo nombre, con el mismo logo y identificables a primer golpe de vista de que todo va de lo mismo. ¿Ah, ¿Qué más hicimos? Eh, una cuenta también en YouTube y una cuenta en Picasa para eh, poder tener nuestros vídeos y nuestras imágenes, porque ya nos dimos cuenta que al poco tiempo empezamos a generar mucho material y que tener las fotos en el Facebook pues, no era lo más práctico. ¿no? Ah, entonces, a partir de toda esa gama de eh, diferentes plataformas donde nos dábamos a conocer, generamos esa, esa identidad a colectiva y empezamos a difundir el mensaje que queríamos que era vamos a organizar una mani el 15 de mayo, mensaje muy concreto ideas muy concretas y todo como decía Toret eh, no repitiendo lo mismo por todos esos canales pero sí con un mensaje coherente es decir, la, el, el fondo el mismo usando el lenguaje concreto de cada uno de esos medios pero con, con, con coherencia con distinto sí formato, con, distinto formato. con sí, adecuándolo a adecuando el lenguaje al canal y adecuando también a, a la comunidad que se crea en cada uno de esos canales, no es lo mismo la gente que hay en Twitter que la gente que hay en Facebook, que la gente que hay en Twenty, es decir ni, ni por edad ni por tipología entonces, eh, aunque la idea que estés transmitiendo es la misma pero siempre tienes que interactuar con, con esa comunidad y adaptar tu mensaje a la gente que tienes delante, aunque sea a través de una pantalla. ¿Qué más? Vale. Sí, yo quería puntualizar, porque mañana entraremos más en ello con el tema de Twitter, pero creo que es importante el tema del comportamiento personal a la hora de actuar como identidad colectiva. O sea, cuando gestionamos cuentas colectivas no soy yo mi ego y mis colegas ni, ¿no? ni mis intereses, que para eso están a veces los manuales de estilo de cómo ¿no? de cómo utilizar una, una cuenta, que lo hablará mañana a gala con, con Twitter, pero bueno, que es bastante recomendable precisamente por eso, igual que con la netiqueta, es bueno que se acuerde colectivamente cómo se va a gestionar, porque hay cosas que para ti a lo mejor son súper obvias por tu manera de ser, pero que para otro pues pues no lo son. ¿no? Y bueno, luego quería marcarme la de que, bueno, para mí no es casualidad que, que muchas de las cuentas colectivas del movimiento están gestionadas por mujeres <risa> por este tema de, de los egos. ¿no? Entonces yo creo que, aunque nos os guste, quería mencionarlo. Vale, ahora Claudia va a explicar Facebook. La diferencia entre perfil, grupo, página, fanpage y así. Y yo voy a hacer el previo que me hace mucha ilusión, que es que o sea, ni Dios ni amo ni Facebook. Facebook no mola, na, no mola nada. ahí, Pero sí que pensamos que era importante explicar Facebook en las jornadas de Radical Community Manager por varias cosas, entre otras porque tiene 700 millones de usuarios. 600. Es igual, tiene un montón de millones de usuarios. <risa> Seguro... Seguro que el 70% de vuestras amistades, y no más, están en, en Facebook. Y además es un medio donde la gente... O sea, Facebook funciona mucho por visceralidad, por, por, formas de, o sea, por círculos de confianza. Entonces, mis amigos del cole de cuando era pequeñita, que no discutirían conmigo en un bar, sí que se leerán un post que voy a colgar en Facebook con algo que, te, que tiene más o menos contenido político. Y esa forma visceral de funcionar de Facebook es algo que vamos a usar también para incrementar nuestra comunidad, también viendo los feedback que, re que recibimos. Y antes de eso, aquí en, en Settings, hay una cosa importante para tener en cuenta en Facebook, que efectivamente es el demonio y no mola nada y se está intentando comer Internet, pero vamos a estar en él para crear esta identidad colectiva. Solo una cosa tonta, que es en la configura configuración de privacidad... Pondremos siempre, y esto en todas las cuentas se puede, que queremos navegar seguro y vamos a leernos bien los settings, la configuración, para darle a Facebook cuanto menos contenidos, mejor. O sea, rollo, ¿quieres que Facebook se quede con todas tus fotos y todo el contenido que tú creas y tal y cual? Pues no quiero. Ahí. Entonces, en, en Facebook y en general, en, en general vamos a intentar esto. Siempre que podamos, antes Facebook te dejaba, ahora ya no, licenciar en Creative Commons, navegación segura... Y también vamos a tener en cuenta que publicamos y que no, hay gente, que, o sea, estamos usando perfiles colectivos, también estamos usando los perfiles propios, hay gente que publica con nicknames, entonces a alguien que está usando su perfil personal no le vamos a decir ahí, acuérdate que en pasado mañana hacemos esta acción ilegal que no sé qué y que no sé cuántos, porque es una forma de, de enmarronarlo, ¿vale? Entonces... Siempre tengamos en cuenta la seguridad, pero no por eso vamos a dejar de estar en Facebook, porque por ahora no tenemos la capacidad de generar una red social con 600 millones de usuarios, donde esté mi abuela, la maruja de mi barrio y mis colegas. Sí. Um, bueno, entonces, aunque Facebook no mole, hay que usarlo, porque para algunas cosas va muy bien. Eh, pues imaginemos que no tenemos Facebook y nunca hemos entrado en Facebook, ¿qué es lo que hacemos? Para construirnos una identidad colectiva en, en Facebook y en otras cosas, pero vamos a partir de ahí. Uh, lo primero es, no me abro el perfil de mi asociación, de lo que sea, en Facebook a partir de mi mail personal. ¿vale? Nos creamos una cuenta, una cuenta Gmail, uh, con el nombre de la asociación o del grupo de lo que sea, y a partir de esa cuenta, que no está vinculada a ningún individuo en concreto, nos creamos todos los demás. Es decir, a partir de esa cuenta de correo abrimos un perfil en Facebook, a partir de ese perfil en Facebook generamos una fanpage y podemos crear grupos y eventos. Pero todo irá siempre vinculado a esa cuenta de correo que no es la de Pepito.Martínez, sino la de grupo de tal y cual. ¿Vale? Eso es importante. Um, también porque eh, a partir del perfil que nos creemos en Facebook, un perfil eh, corporativo, digamos, eh, ahora entraré más en esto. Seguramente no usaremos mucho el perfil, pero es interesante que lo tengamos. Para diferentes cosas. Una, para a partir de ese perfil en Facebook poder entrar directamente en Meneame y dar difusión a nuestras. A entradas en el blog o, o informaciones que vayamos generando y también porque el tener una, una cuenta Gmail asociada a nuestro colectivo nos permite directamente tener un perfil de Google Plus y hacer que todas nuestras entradas y todo lo que creemos le damos al más uno este del Google Plus y hacemos que suba mucho más rápido en las búsquedas Google y tenga mucha más visibilidad. Vale, entonces nos hemos hecho la cuenta de Gmail asociada ya automáticamente a, a tu perfil de Google Plus y nos vamos a Facebook. Eh, como identidad colectiva deberíamos hacernos una, una fanpage, una página de fans. Pero mi recomendación es que creemos un perfil, primero. primero por dos motivos. Uno, para que no se lo cree otro y se haga pasar por nosotros, eso es lo primero, porque si crece un poquito nuestro colectivo, ah, luego habrá alguien por ahí haciéndose pasar por nosotros y es un problema. Entonces primero nos hacemos un perfil, así ya está hecho, por si nos hace falta y no nos lo pueden quitar. Um, y también tenemos un, una manera de si en un momento determinado necesitamos hablar en la red, eh, interactuar en un grupo, de, de, en el Facebook o, en, o por ejemplo, para a, entrar en el en menéame y cosas así, tenemos un perfil que no es el personal de nadie, sino que pertenece al colectivo. En principio, el perfil de Facebook no lo vamos a usar para más que eso. Está ahí, latente, para cuando hace falta y ya está. Uh, lo que sí vamos a usar es, con ese perfil, crearemos una página de fans ¿Qué es la, la, la manera en la que sí realmente vamos a interactuar con eh, la gente que está, esa comunidad ¿no? que está interesada en ese tema, que nos sigue? Um, podemos crear la página de fans y grupos, un grupo. Recomendación es que no creemos 50 grupos, porque eso es la dispersión uh, sin fin entonces podemos crear un grupo y diferencias pues un grupo lo podemos configurar como secreto, privado que nadie sabe ni que existe si no te invitan hasta que sea totalmente abierto y que todo el mundo se pueda añadir y, y decir lo que le dé la gana Vale. entonces nos permite eh, variar entre esos dos extremos el grado de accesibilidad a ese grupo o quién puede publicar o tal. Eh, diferencia básica, en un grupo eh, está diseñado de alguna manera para que realmente haya como más interacción entre los miembros de ese grupo. Entonces, cada cualquier miembro del grupo hace un comentario y ese comentario pasa a, al top, ¿no? es lo primero que está cuando tú entras. Eh, la gente va haciendo comentarios y si alguien comenta sobre un post que estaba de hace tres semanas al comentar vuelve a pasar a primer lugar con lo cual no hay un orden temporal de los hilos dentro de un grupo sino que el orden temporal se va regenerando continuamente en función de lo que cada uno comente o, o los posts que cada persona vaya haciendo uh, esto es muy dinámico es útil eh, para generar debate, pero es un caos. Es decir, eh, organizarse realmente dentro de un grupo mm, es muy difícil porque tú llegas, pones un post diciendo hay que organizar la actividad el domingo y te vas a tu casa ¿no? y cuando llegas cinco horas después ese post ha desaparecido porque hay 15 personas que han puesto otras cosas y ha quedado en la tercera página ya no sabes dónde está. Eh, lo digo por experiencia propia, porque eh, empezamos a organizarnos en un grupo de Facebook de estos ultrasecretos y en, en mayo mismo, o sea, no, había, no llevábamos ni 15 días de Revolution y ya habíamos decidido que nos íbamos de Facebook porque era inviable organizarse allí. Es decir, tener un grupo está bien para generar debate, eh, es, es dinámico. Puedes dar difusión a muchas cosas, tener inputs de lo que opina la gente, pero no lo recomendamos para nada como centro para organizarse, para organizarse mucho mejor en menos uno u otras cosas. Eso respecto al grupo. Um, la fanpage eh, es como si fuera nuestra web, digamos, dentro de Facebook. Ahí es donde iremos dando toda la información. Si sí, tenías por ahí la fanpage, bueno, una cualquiera que tenías por ahí. Vale, ah, sí. Ah, la fanpage es mucho más organizada y no pasa esto que pasa en los grupos, de que cada vez que alguien dice algo es ese post el que pasa a primer lugar, sino que hay un orden temporal y las cosas se quedan en donde fueron puestas y cronológicamente y ya está. Y cada post pues genera un hilo propio de, de debate o de comentarios a esa entrada, pues no se remezclan todos. Eh, a partir de una fanpage podemos generar también eventos que nos sirven para convocar a la gente para dar difusión a, a actividades que, que hagamos y también podemos configurarla de dos maneras. Una, que todo el mundo pueda poner ahí lo que quiera o que solo nosotros podamos... Eh, ah, bueno, a ver, todo el mundo puede poner cosas, pero la, no se visi, visibilizan. Es decir, cuando tú entras se ven solo aquellos posts de eh, la de la identidad colectiva y solo si vas a una pestañita a buscar todos los posts, entonces ves lo que otra gente ha ido poniendo. Y esto ya dependerá un poco del tipo de de grupo, de, de colectivo que tengamos y cómo queramos um, funcionar. ¿no? Pero bueno, hay estas dos posibilidades. Eh, ahora Toreto os explicará unos ejemplos que en Facebook. bueno no sé si todo el mundo conoce esta historia. ¿Este grupo os suena a alguno? ¿Alguno? Bueno, este fue un grupo súper importante en todo el proceso de, de el, la primavera árabe. Aquí no sé dónde están los... no, no veo el número de, de personas que lo siguen. Es que han cambiado, ahora han cambiado... Ah, vale, bueno, no, esto es que ha cambiado ahora. Pero bueno, yo recuerdo, recuerdo perfectamente en, en febrero, o sea, cuando empezó toda la historia del mundo árabe, porque uno iba investigando, digo, es que, que lo que está pasando aquí y tal, y la gente, ¿no? Y te llevan cosas por las redes sociales. Y dice, no, había un grupo donde ha pasado mucho esto, ¿no? Me acuerdo de entrar a este grupo y ver publicaciones, ¿no? De la gente que, bueno, el Gael Gonin este que ha sido después famoso, eh, Egipto, que era programador de, de Google, de, bueno, esto es otra historia, pero bueno. O recuerdo eh, ¿sabe? de ver los vídeos y los comentarios con, pues yo qué sé, 20.000 me gustas y 10.000 comentarios. Digo, esto creo que es, yo cuando vi eso digo, esto es un... Es una, algo está pasando aquí, algo distinto de lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque estabas viendo muchos input y mucha gente discutiendo en el mismo espacio, la misma información y al mismo tiempo lanzando, yo qué sé, el día... El 25 Yang, el día de la ira, o sea, que lanzó pues, yo que su 15M entre comillas, ¿sabes? lo lanzaban por aquí y por el Twitter. ¿Sabes? Que entonces, claro, a la gente que lo estábamos viendo y lo estábamos investigando, aunque yo no entiendo nada de árabe, o sea, pero veía los vídeos y un poquillo en inglés, pero veías que ahí había un volumen de trabajo y de atención colectiva bestial. O y eso. Sobre todo la combinación entre YouTube en el mundo árabe, ¿eh? que yo lo que sepa, ¿no? Porque también no todo el mundo tiene acceso, pero los vídeos... O sea, la combinación entre grupos de Facebook más el YouTube, ¿vale? Han, han hecho una combinación muy potente para que se transmitiera o sea, la información, los virales, para las convocatorias y tal. Después podríamos entrar, que no voy a entrar, en los problemas que también tienen ahora y tal, por el uso de esto, porque ahí es, venga, ahí para adelante, pero claro, ahí el régimen va por la gente como muy directa, ¿no? Bueno, entonces, este este grupo, o sea, yo creo que una cosa que no se ha quedado claro, la fanpage, eh, la fanpage te permite, aunque tiene feedback, es un mensaje unidireccional de quien lleva eso, o sea, que lanzamos este comentario, esta idea o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el de diría Ahora, que es un poco tal, no haré comentarios malos sobre lo que hacemos, pero... Eh, ya, ya, es que me puede. sí, bueno, yo, pero es que sería complicado y comprometido para mi salud. Eh, bueno, el perfil, de la fanpage de Diri tiene 430.000 seguidores ahora, ¿sabes? Más o sea, un poco más que esto. O y pues yo que sé, tiene un mensaje, la gente comenta, pero puedes lanzar, ¿no? Y esto también refuerza un poco la idea que decíamos de que una identidad, si puede crecer exponencialmente por cosas que pasen y tal, pues sin coste, puedes tener, yo que sé, el PSOE, no sé si tiene, no sé, Día Amigo en Facebook 12, ¿Sabes? Pero.. entiende Y el PP, pues sería un poco de broma. O sea, no tendrían ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que tenemos, de lo que tiene esto, ¿no? Y el otro ejemplo que quería poner. No, yo no quería poner más ejemplo, creo. Bueno, hay más ejemplos de de, de buenos usos de fanpage y de grupos, ¿no? Pero sobre todo es el rollo, insistimos, ¿no? Porque claro. En los, en los grupos, si la gente llega y empieza a publicar y no hay ninguna cura, un curadoría de los contenidos, pues empieza el bueno, pues yo pongo aquí, yo me acuerdo al principio los grupos del, el, el perfil de Barna pues yo qué sé, se montía la gente y te hacía propaganda electoral o movidas y era una cosa bastante inaguantable entonces tienes que también pues, intentar tener una net, net etiqueta en el grupo que tengas pero normalmente en Facebook es el sitio más difícil ¿no? porque la gente lo vive como si está la gente lo vive como si está en su casa, ¿no? Digo, me quiero cagar en ti, me cago en el. O sea, es como un sitio muy pro, muy pro visceral y muy pro, muy proclive al flame, al troleo, a comentar todas tus movidas y tal. Ya dejo aquí esto y todo. Vale. A ver, uh, Insights Facebook. Bueno, Aparte de soltar el rollo de esto es una fanpage, esto es un grupo, esto es no sé qué, eh, ¿para qué vale? No? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo interesante? Ah, lo interesante es que el, no hace falta tener 400 eh, fans para llegar a 400.000 personas. O sea, eh, el punto de viralidad que nos puede dar Facebook es súper importante. Si tú publicas algo interesante en, en tu fanpage... A las dos horas tienes no sé cuántos me gustas y no sé cuántas personas que lo han dado a compartir y eso ha hecho como, como cuando tiras una piedra en un lago que hace pam, pam, pam, pam y crece hasta donde no te puedas imaginar. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo sabemos si lo que hemos publicado le ha llegado a los 25 fans que tiene nuestra página o le ha llegado a 400.000 personas? Pues ah, desde los insights de Facebook, de las fanpages, podemos eh, tener estadísticas de eh, quiénes son nuestros fans. Tenemos información, vale, nos da información, por ejemplo, de cada post que hemos publicado, eh, cuántos me gustas ha habido, que pueden ser no solo me gustas directamente en nuestra página, sino me gustas de gente que ha hecho compartir ha publicado en su muro ese contenido y también le han dado a los me gustas. De ahí viene la amplificación, no la viralidad. Eh, y también nos da, uh, informa o sea, nos da esa información que nos permite ver, por ejemplo, a qué horas nuestros fans eh, están ahí más y es mejor difundir cosas, porque es cuando más lo van a recibir. Pensad que Facebook es dinámico completamente la gente ve lo que le va saliendo ahí en el muro. Entonces, si tú publicas algo a las 7 de la mañana y la gente se conecta a las 11, lo que tú hayas publicado ya no lo ven ni de coña. O sea, o van especialmente a tu página a buscarlo, que eso lo hace poca gente, o no lo van a ver. Entonces, también hay que pensar los momentos en los que, que publicamos nuestra información. Y nos, nos da información de, de cada post, la respuesta que ha tenido... ¿Cuántos me gustas? ¿Cuántos compartir? De ahí podemos sacar dos informaciones Una, el momento en el que es mejor publicar Y qué tipos de contenidos son los que más le interesan A los seguidores de esa página Es decir, si publicamos algo y no nadie le da el me gusta Pues ya sabemos que por ahí no vamos bien Y a veces publicas algo que tú no le estás dando mucha importancia Y de pronto es la bomba, ¿no? Y se, y se distribuye por todos los muros de todo el mundo también nos da, um, bueno aquí, o sea, nos da información en, en gráfica que habéis visto hace un momento y, y entrada por entrada cada uno de los contenidos que hemos publicado, eh, pues a toda la, todos los datos, ¿no? Eh, esto se puede descargar además, nos lo podemos descargar en, en formato Excel para tenerlo en casa, mirarlo tranquilamente y tal, y, y nos da pues eso, uh, la cantidad de usuarios, gente que está hablando de esto, es decir, eh, si hay comentarios sobre, sobre ese post y también eh, nos da otras gráficas sobre la composición eh, de nuestros seguidores uh, por edades y por hombre-mujer o no sabemos lo que es porque no lo ha puesto en su perfil. Eh, también es interesante ver eh, qué tipo de qué tipología de personas, de dónde vienen. También nos da información. No sé si, Gala lo puedes ir buscando, por fa. Um, por ejemplo, yo así de, de memoria, ¿eh? en, la, en la fanpage de Democracia Real uh, hay el, el grupo más gordo, es gente que no se sabe dónde es porque no lo ha puesto en su perfil. Que ya está bien no ponerlo, ¿no? Pero... Después de, lo, de los siguientes grupos, de quien, los que sí lo ponen, está Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, creo. Y entonces ahí ves claramente eh, de, de dónde viene la gente. Evidentemente esto tiene que ver también con la cantidad de población que hay en cada ciudad. Pero nos puede servir también mm, por zonas más concretas o quizás de pronto hay un grupo de seguidores en... Guatemala, dices, ¿por qué tengo un grupo seguido en Guatemala? no? Y de ahí te sale y lo ves y puedes ver por qué o desde cuándo te ha empezado a seguir esa gente. Esto es información que es, es bastante útil, ¿no? Para... Vale, es que esto de estar así para atrás para es un poco raro. <risa> <risa> pues es que no, no carga, me parece. ¿eh? Pero bueno, lo podéis mirar cuando tengáis vuestra fanpage básicamente lo importante es que sepáis qué tipo de información da y, y cómo podemos usar esa información para mejorar nuestra comunicación como colectivo mm. no, esto es en una página de fans, en un perfil personal no, no hay estadísticas también habría comentar que es muy posible que si tenemos el perfil y la página de Facebook si hacemos alguna publicación que pueda ser susceptible considerarse comercial o de campaña pasa que esto es carácter social y no suele ocurrir nos lo pueden cerrar muy fácilmente el perfil de, de Facebook sí vale hay usamos fanpage por dos cosas o oh, bueno por más, pero por dos cosas una es porque Facebook lleva mucho tiempo amenazando que aquellos que no son personas físicas y son y tienen perfiles los cerrará porque nos permite tener una fanpage, nos permite tener más de 5.000 fans y porque tiene las estadísticas que es lo que estaba comentando ahora Claudia Sí, lo del perfil, por eso os decía que lo, es, es interesante crearlo para que no se lo cree otra persona en nuestro nombre y para tenerlo ahí latente para usarlo en momentos puntuales pero no es bueno que usemos un perfil personal, digamos con nombre colectivo para difundir nuestras cosas y para funcionar como identidad corporativa porque nos lo pueden cerrar en cualquier momento, es decir lo creamos y lo usamos para lo que es imprescindible, que es para conectarse a través de ese perfil en otras plataformas que están ligadas a Facebook y para si en un momento determinado hay que hacer hablar con la voz del colectivo, ¿no? o en un grupo, por ejemplo, pero no, no usar el perfil así normalmente. Si lo usamos normalmente vamos a duplicar la identidad y hay gente que solo va a creer que estamos usando solo perfil o solo, ¿vale? O sea, ahí pueden quedarse solo con, con el perfil y no llegar a nuestra página. Bueno, cuatro cositas más de Facebook y pasamos a a otra. Vale, acabamos con Facebook. Si queréis, hacer hacéis preguntas sobre Facebook y luego hablamos de, de otros canales de, de crearte la identidad. Ah, hemos dicho Facebook, desde la fanpage podemos generar eventos. Eh, consejos para generar eventos. Uno. Si todavía no sabemos de qué va, no lo creemos, porque eh, un evento que no tiene un, un pic, una imagen, que, que no tiene prácticamente información, lo que hace es desanimar. Es como esto que es, ¿no? O sea, lo creamos cuando hay algo que poner, cuando tenemos un mínimo texto, cuando sabemos exactamente el sitio y la hora. No vale crear el evento y poner sitio por determinar, hora, por porque esto da como mala imagen. Eh, luego, eventos. Intentemos crear uno. Sé que a veces es complicado, ¿no? Porque mani de no sé qué, que van 50 colectivos en coorganización y co convocatoria Vale, pero si creamos 50 eventos, uno cada uno, lo que estamos haciendo es dispersar a mogollón. Es decir, nos ponemos de acuerdo, creamos un único evento y centralizamos ahí toda la difusión de, de, ese, de ese acontecimiento, ¿no? Um, a ah, una cosa que me acuerdo que estuve en... estuve en Brasil hace poco y me decían, ¿cómo lo había hecho ahí en España? tal? Porque yo he montado ahí un evento del Facebook y no hay nadie. A ver, ¿sabes? Que no se monta ahí un movimiento porque he un evento en el Facebook. O dimensionemos también las cosas. ¿Sabes? Las cosas funcionan porque hay trabajo, porque hay movimiento detrás, porque hay un feedback con la sociedad y demás cosas. O sea, que yo creo que hay que romper como toda esta idea de simplificación de que ya te hace un Facebook, te hace un Twitter y pone un evento y ya las masas van ahí como locas. Nada más lejos de la realidad. Justamente la gente está atabalada de millones de cosas, o sea, le llegan 2.000 eventos y a no ser que sea un evento que tenga ya tu comunidad, ¿vale? Que haya tu comunidad ahí, o sea, es muy difícil que las cosas funcionen. a ah, otra cosa. Hay como también cultura, venga, pues la semana que viene me montó un evento y tal, ahí va a venir las masas. Nada de eso va a pasar. O sea, un evento lo tienes que construir con tiempo, con tal, con mucha alianza, con mucho contenido. Tienes que ver si hay feedback de lo que se produce o no, porque si no hay feedback, que yo creo que esto es una máxima de todo lo que hacemos. Yo creo que ahora una ventaja que tiene un poco esta idea de la red y tal, es que tú antes tirabas una idea que te habías puesto de acuerdo con tus cuatro amigos que pensáis igual. Y claro, la tiraba ahí, la sociedad decía, vaya chorrada zurda no, o así no me lo cuente porque así no funciona. O sea, Ahora tú vas teniendo feedback ¿sabes? de la gente, que te, de tus seguidores y de otra gente diciendo, esto funciona, esto no, esto mola, esto no. O sabes como que esa, esa dimensión de interacción y de co construcción de las campañas y los eventos con los demás vinculados a algo real, ¿sabes? porque puedes crear un deseo o una imaginación como fue la campaña del 15 de mayo en lo virtual, pero si no hay miles de personas detrás construyendo esa campaña es, es un bluff, entiende, sumo, humo, ¿entiende? Vale, pero digo porque no nos acusen de que... Vale, un par de conseguillos más de los eventos. Um, Facebook, si invitamos a 5 millones de personas en un día al mismo evento, nos lo cierra porque lo detecta como spam, ¿vale? Entonces no nos flipemos y empecemos a invitar a gente ahí a saco todos el mismo día. Porque nos cerrarán el evento. Ah, se trata de ir invitando gente progresivamente y, y no hacer eso de invito a todo Cristo a compañero de parvulitos, aquel que no me acuerdo de cara tiene, lo invito. No, o sea, si sabes que a esa persona no le interesa remotamente ese tema, no lo invites. Porque luego también queda muy mal ver un evento que hay tres millones de invitados, asistentes, 15. Y dices, joder... Vale, entonces invitemos a la gente que sabemos que le va a interesa, que interesar y invitemos a la gente que pensamos que quizás puede ser que también le interese, pero los que sabemos que no, o sea, mi tía que vive en Cuenca no va a venir al evento, entonces no hace falta que la invite, porque no va a venir, aunque la tenga de amiga en Facebook, ah, eso por un lado. Y por otro, antes de ponernos a invitar a, a todo el mundo, ¿qué pasa?, antes de ponernos a invitar a, a todo el mundo, se lo mandamos a nuestros coleguitas de nuestro propio grupo para que nos, y nos apuntamos todos, para que cuando se lo mandemos al mundo haya 25 apuntados por lo menos, porque si se lo mandas al mundo y pone asistentes, yo que soy el organizador y nadie más, pues también queda bastante mal. Entonces, primero nos lo contamos entre nosotros y los grupitos afines, como hay que apuntarse progresivamente para que nos lo cierren como spam, nos apuntamos los más cercanos y de ahí va creciendo. Y, y entonces la gente ve que hay gente apuntada y que la cosa tiene un poco de chicha. ¿Vale? Pues eso. Puedo decir un par de cosas antes de las preguntas y empezamos con el turno de preguntas. De ah, es que no, no me habían dado que nos podían hacer preguntas, ahora. Estaba aquí entre Facebook, Twitter y todo, ya... No, poco. sí, yo, yo no me volvía a cuatro cosas que es... O sí, en, en castellà, vale. uh, una, que estamos explicando Facebook por lo que hemos comentado antes, de que la peña aprendía a hacer un uso político de Facebook. Entonces, que esto hay que potenciarlo. Dos, que las fanpages son un sitio donde nosotros preferí, o sea. Decimos cosas, pero se puede interactuar con otras fanpages que muestran nuestra política de alianza. O sea, desde nuestra fanpage también diremos que nos gustan otras fanpages e interactuaremos con ellas. Ahora, ahora enseño rápidamente por qué. Y luego, que nosotros decimos la nuestra, pero cuidamos nuestra comunidad. O sea, si la gente cuelga cosas en nuestro muro que son interesantes, le damos bombo, citamos la fuente y cuando la peña comenta... También interactuamos, no rollo yo tengo mi fanpage, digo la mía, creo mi evento, invito a mis colegas y chao. Es, es un sitio donde construir comunidad y es uno de los sitios más importantes donde construir esta comunidad que va más allá de nosotros. entonces Por eso también no, nos, interesa, nos interesa Facebook. Eso y luego una cosa que, que era más del principio pero que está guay tener en cuenta todo el rato a la hora de construir una identidad colectiva más allá de Facebook es... Como decía Simón esta mañana, internet es copiar y enlazar. Entonces, en las redes sociales todo el rato diremos que estamos en otras redes sociales sin usar, o sea, sin sincronizar. Es decir, en nuestro blog pondremos el widget este de estamos en Facebook y estamos en Twitter. En la información, en la descripción de la información de Facebook diremos que tenemos un Twitter y cuál es nuestro blog. En, en la descripción de Twitter. Diremos cuál es nuestro blog, de manera que cada uno pueda encontrarnos también en aquella red social en la que se siente más cómodo o en la que está. o sea que No es que se reprodu... no sincronizaremos Facebook y Twitter para que digan lo mismo, porque tienen gramáticas diferentes y el rollo estoy aquí porque toca, pero me importa un pimiento lo que me digas, entonces esto no mola, pero sí que diremos en Twitter que estamos, que tenemos un blog y, que... y en Facebook que tenemos un, un Twitter. Una última cosa que se me había olvidado y ahora me lo ha recordado Gala. Uh, en esta línea de aliados y hacer Sharsha, uh, en, en la fanpage, una fanpage puede interactuar con otras fanpages, es decir, le puede dar al me gusta a otras páginas y se crea como una especie de páginas amigas que cuando tú tienes tu página y en menú lat lateral que salen las páginas que tú le has dado que te gustan. Entonces, ahí esto puede ir cambiando aleatoriamente, pero tú también puedes determinar eh, cuáles son las 10 eh, fanpages de otras cosas que tú quieres que estén ahí fijas. Y, y de esa manera, en determinados momentos, que lo puedes ir cambiando, depende de la, del momento y del de contexto, puedes determinar qué alianzas quieres hacer explícitas. Y también otra manera es cuando tú publicas algo, cuando compartes algo, citar. O sea, en, en Facebook también podemos hacerlo de poner arroba y el nombre de la otra página o de la persona que sea y sale citada esa persona, ¿no? Como en el Twitter. Entonces, usar tanto las páginas amigas estas como el citar a, a otros colectivos para crear esa, esa red de, de colectivos amigos, ¿no? Vamos a preguntas. No, o sea, era, era una pregunta básicamente técnica de que pues a veces tienes pues no sé cuánta gente en tu lista y si sí, quieres invitar a unos concretos de entre los 4.000, por ejemplo, que tienes en la fanpage y dices ahora ponte a escogerlos es realmente complicado no si hay alguna herramienta como para tenerlos seleccionados por intereses entonces ya sabes a ver desde la fanpage deberías invitar a todo el mundo porque si son fans de tu page es que están interesados vale entonces ahí deberías invitar a todos pero uno o sea no hay manera de hacer clic y que se les llegue a todos hay que ir uno a uno a los que tú invites desde tu perfil personal a que vayan a ese evento, ahí es donde sí puedes hacer listas. Yo, por ejemplo, tengo listas de mis amigos, los del cole, los de la universidad, los compañeros de trabajo, mi familia, no sé qué. Y ahí sí que puedes seleccionar por grupos, incluso por ciudades o zonas geográficas, y ya te aparecen solo esos, para que puedas hacer clic más fácilmente. Pero tienes que ir uno a uno, ¿eh? No hay, no hay más... Es que has dicho al principio muy rápidamente, antes de meterte más en Facebook, han nombrado, entonces te una cuenta en Gmail, Google Plus, menéame, has hecho así y si podías dedicarle un minutillo. Um, o si está previsto que vale. pues, salga en otro momento, no Sí, sé. estaba previsto luego, pero. <risa> lo del Google Plus, ¿lo puedo explicar eso? Ahora, porque creo que eso sí que no estaba. O sea, Google Plus es como una especie de red social que ha salido hace poco y que también puedes compartir. ¿Qué tiene de bueno? Pues sobre todo que como casi todo el mundo tiene cuenta de Gmail, pues que o no, todo el mundo está ahí, más o menos. Y que el hecho de que tú le des al, al más uno es el Google Plus hace que en las búsquedas suba mogollón. Mucho más que todas las otras cosas que podamos hacer entonces los widgets que hay en, en los blogs en cualquier sitio sí, como el me gusta de Facebook pero hay otro icono que sale Google pues le das más uno pues eso hace que suba un montón y también nos da la posibilidad de, de compartir en otra red más pues mira, si le damos más bombo a lo que sea, total es hacer un clic entonces si tenemos una cuenta de Gmail lo que tenemos es en el pack va incluido ya que con esa cuenta tenemos un perfil de Google Plus, digamos. Entonces podemos ir metiendo ahí también todas las cosas que publiquemos en el blog, o fotos, o vídeos, o lo que sea. Es una forma más de, de dar difusión a, a eventos y a actividades. Lo del MENEA me lo explico luego. Perdón, yo os quería comentar. Uh... A ver, es que nosotros por comunidad ah, y por comodidad en nuestro grupo lo que hicimos es que teníamos un grupo en el cual teníamos un perfil que estaba vinculado al mismo grupo, lo que es que habíamos diferentes administradores y por comodidad lo que hacíamos es que éramos nosotros mismos desde nuestro propio perfil quien éramos los administradores ya que el perfil prácticamente ni se tocaba. Y bueno, al comentar esto me ha surgido la duda de si hay algún problema o, o no pasa nada si hay un perfil donde se vincula una página y desde esa página lo están administrando pues, bueno eh, gente real Uf, a ver. <risa> eh, depende, a ver el problema de los múltiples administradores es que unos pueden eliminar a otros entonces, si tú tienes 15 administradores y a uno le da un siroco y elimina a todos los demás, pues tenemos un problema. Bueno, pero estamos hablando... No, no, no te lo digo por esto, ¿eh? Es decir, no, eh, no ese no es el problema. A ver, eh, somos un, un grupo, todos trabajamos en lo mismo y hay y hay confianza, es decir, no hay, no hay problema porque venga alguien y te chape el grupo, ¿no? O sea, el problema me refiero, pues, al comentar de que no... Bueno, incidir en el grupo desde tu perfil personal, cuando el hecho es que tú, al fin y al cabo, desde tu perfil personal estás haciendo de administrador, aunque no se está viendo, no sé si me explico. Bueno, el, el problema yo lo veo por lo que decía Claudia, que cuando tú quieras hacer comunicaciones que aparezcan en el muro como en, y que no aparezca el nombre de tu cuenta personal, porque tampoco depende la privacidad, a lo mejor que tú tengas en tu página no te apetece que nadie vaya y vea quiénes son tus hermanos ni las fotos del colegio. Entonces, o sea, si usas, pero eso depende ya de, de la preferencia de, de cada uno. Vale, contesto eso y te pasamos. A ver, hay, hay dos cuestiones. Una es ser administradora de administración de una fanpage. ¡Ey! Que me sale la vena, profe. <risa> Pongo negativo. Um, los administradores de una fanpage nadie sabe quién son. Entonces, ahí puedes tener a 15 colegas, que son estos de confianza, y no pasa lo del siroco y te borran, ¿vale? Vale. Si son de confianza, no pasa nada. Um, en un grupo es diferente, porque en un grupo, si tú quieres hablar, hablas con tu perfil personal. Entonces, si, si por ejemplo alguien en el grupo la ha liado parda o hay un trolaco, y tú vas ahí a decirle o te callas o te echo, o se lo dices desde tu perfil personal o no tienes manera de decírselo. Vale, no, no, no era este el caso, sino era desde una fanpage. En una fanpage, en principio los administradores no se ven. De todas formas, tener un perfil es interesante para cuando tienes que decir cuando tienes que decir cosas bonitas, no pasa nada. Pero cuando tienes que decir alguna cosa desagradable, que a veces pasa, eh, siempre es mejor tener un perfil que no... Pones tu cara, no te expones. Nos pones pero es que desde estas páginas tú, aunque estés utilizando el administrador desde tu perfil personal sale el nombre claro, del grupo. Claro, sí, sí, en la fanpage sí. Uh -huh, por eso, eso decía eso. que es diferente la fanpage que el grupo. Vale. De tón, a un... Una cosa como estrategia para grupos pequeños que tienen una fanpage que no es muy grande es Mola tener más de un administrador que sea, que el administrador no sea solo del perfil colectivo por si acaso le pasa algo y tal, pero que no todos los del colectivo sean administradores de la fanpage porque lo que harán es darle al me gusta y comentarle y tal para que suba también. O sea, es, si nosotros cuatro somos un colectivo y creamos una fanpage, seremos administradores dos y los otros dos harán de fans de la fanpage. Solo quería comentar algo de, de lo que ella preguntaba, que el Facebook tienes una opción, tienes una opción de que cada vez que, que comentes que te aparezca como la página y no como persona individual, y eso es lo primero que se debe hacer, porque así te proteges también y estás, claro, a la hora de hablar hablas en nombre del colectivo, pero solo eso, pero sí que hay una opción arriba para hacerlo. Bueno, yo creo que que hay un montón de cosas estructurales que van cambiando con el tiempo y, y cada vez más rápido, a las que nos tenemos que ir adaptando. En términos generales, seguir el sentido común, pero sobre todo trabajar bien el mensaje, ¿no?, para construir historias que sean creíbles, o sea, historias que se que se que que la gente se sienta de alguna manera protagonista en, ese, en esa especie de guión. Bueno, eso como opinión. Y como pregunta, ¿cómo medir, o sea, qué valor eh, de la vira, viralidad es a partir de qué valor es, eh, digamos, importante el, el impacto que, que nosotros tenemos en, en Facebook. O sea, un 10%, un 20%, un 150%, un 0,2% o, o da igual. O sea, colgamos un post, viralidad... Eh, que eso es completamente relativo. No va, o sea, el, el índice de viralidad que mola en la comunidad de vecinos de Villagotijos de la Sierra, del norte, no, te, no sea lo mismo que Acampada Sol. Entonces, claro, cuántas personas, o sea, a partir de cuánto ya dices, hostia, esto tiene un impacto potente, es la manera en la que tú entiendas. Y siempre comparándolo con otros posts hechos desde la misma página. Si uno tiene dos me gusta y otro tiene cincuenta pues evidentemente hay, hay diferencia, pero es que si hay otro que tiene 500.000, pues ya el de 2 y el de 50 quedan, es decir, todo es muy relativo y, y está la capacidad de análisis de cada uno. Sí, yo también diría, no nos expresionemos, o sea, hay una parte en la que es muy importante tener en cuenta la viralidad porque nos da el feedback, pero luego hay veces que queremos introducir temas que no le interesan, o sea, cuando empezamos a facebookear cosas sobre Acta no le interesaban a nadie una mierda porque nadie sabía que era Acta. Y en cambio para nosotros era un tema súper importante y lo que intentábamos era también crear didáctica para que la peña conociera acta. Entonces, no es, no vamos a buscar solo que a todo el mundo le guste mil, porque además Facebook es el espacio donde todo el mundo es siempre feliz y todo el mundo siempre... Sí, o sea, no, no pasan nunca cosas malas en Facebook, entonces... Oh, o sea, ya, pero que es el sitio donde todo el mundo sale sonriendo en las fotos, entonces... Es importante tener en cuenta la viralidad para ver qué le interesa, o sea, como una forma de feedback también, pero no dejemos de tratar según qué temas que no se conocen ahí porque no tienen viralidad. Había ah, turno? Cuatro trolls, pero los tumbamos rápido. A ver, yo quería antes de, los de ver los trolls quería decir una cosa que y recalcar lo que están diciendo, o sea, los trolls nos acusan como típico de un troll, que sobre todo llegan tarde, no han escuchado las compañeras que ya lo han explicado, lo explicaremos otra vez una última, que eh, Facebook es el mal, ¿no? Y que nosotros entonces, en un, que somos gente de cultura libre, porque estamos siendo una... dedicamos una hora a hablar de Facebook, que es el enemigo, el capital, el mal, bueno, varias cosas, el diablo, fanáticos del control, todas cosas verdaderas, ¿eh? Vale, entonces, antes de decir esto, yo quería decir esto que es el diablo. Y quería además haceros una petición, ya que estamos hablando de esto, por ejemplo, los links que vienen de Whois xnet y los links de conserva.tk están vetados en, en, en Facebook. Vosotros no nos podéis linkar en Facebook ni a la página de conservas ni a la página de Xnet. O sea, somos muy conscientes que Facebook es el mal. Y por, y por eso, como hemos explicado toda la mañana, hay que... Eh, llenar todas las plataformas. Entonces, la primera cosa que os queremos pedir es si, por favor, podéis luego en casa con calma, linkar una cosa nuestra de conservas, eh, conservastk punto un artículo que os guste y otro de juiz eh, xnet punto net, eh, bueno, en fin, nuestra web está de, de xnet y entonces o, Facebook os manda una nota diciendo que esto no se puede linkar, si por favor podéis contestarle di protestando diciendo no, no, esta gente no son uh, trolls, uh, debéis aceptarlos, porque se necesitan miles de gente para desbloquearlo y luego al cabo de unos meses nos vuelven a bloquear, o sea, eh, Facebook realmente es el mal, pero... Lo que han explicado las compañeras y quiero recalcar y si no es suficiente que lo digamos nosotros, lo puede decir gente más importante que nosotros, que es Cory Dr. Rowe, que ha hecho un discurso muy interesante en el Chaos Computer Club, que podéis, eh, Chaos Computer Congress, que podéis ver este año. Es muy estúpido a nuestro modo de ver, pero nosotros sí que somos respetuosos con los que escogen no estar en Twitter, yo por ejemplo, no estar en Facebook o en Twitter. Eh, es un espacio que el capital, sin saber, ha puesto a disposición de la lucha. Y entonces, eh, no utilizar un espacio en que tu información llega a, a más gente que los concienciados y lo que saben que Facebook es el diablo, es no llegar a toda la gente que no sabe que Facebook es el diablo. Entonces, desperdiciar el espacio que te da 600 millones de personas, porque por esto es simplemente no saber funcionar dentro de las, y las, de, de, de las uh, trincheras del enemigo. Ahora, la gente que decide no utilizarlo, nosotros pensamos que también es una excelente opción. No, no, no, no, les, no les agredimos y pensamos que es un espacio muy desagradable. Yo, por ejemplo, no estoy en Facebook. O sea, sí, me he abierto un perfil hace seis años y nunca más he podido dejar de tenerlo, pero no sé ni ya ni el password. Pero quiero decir que es una opción, no es obligatorio. Si te sirve para tu lucha, utilízalo porque... Se da todas estas facilidades. Si no te sirve, no lo utilices porque efectivamente es el mal. Bueno, eh, yo quería decir que realmente que sí que hay una posibilidad de no estar en Facebook. Estoy de acuerdo con todos los argumentos que habéis dado sobre la necesidad de utilizar el mal para nuestros propósitos pero que hay una posibilidad y es que hay una especie de línea del tiempo en internet que lo que hoy está en ForChang eh, por las 8 de la mañana estará en Reddit a las 10 de la mañana estará en Meneame eh, a las 12 del mediodía estará en Twitter y por la noche cuando la gente llega a casa a sus Facebooks los, lo verá todo el mundo en su muro y todo eso, entonces lo que hemos hecho es retroceder posiciones hacia atrás irnos hacia la retaguardia y lo que muchos hacemos es intentar estar lo más atrás posible cuando está en portada de Meneame ya no me interesa eh, el trabajo que intentamos hacer es hasta que llega a portada de Meneame entonces, a partir de que lo está tuiteando todo el mundo, eh, nuestro trabajo ya está terminado. Entonces, cuando algo está en Facebook, ya no me interesa. Y esa es la manera de trabajar que tenemos mucha gente, y la verdad es que funciona y nos permite que nuestro mensaje llegue a Facebook con mucha potencia, pero sin utilizar Facebook. Y es utilizando esta línea del tiempo de Internet, de, de los memes nacen, crecen, se reproducen y mueren en Facebook, que es, el antiguo, es lo que antes era el Messenger, y es un vertedero en el que a muchos no, no nos interesa estar porque podemos actuar allí sin estar, gracias a la viralidad, a un ciclo de viralidad que tiene la red. Yo antes de pasar a la siguiente parte que me toca a mí, y repitiendo lo de sin Dios ni amo ni Facebook, sí que, yo sí que considero que es importante estar en Facebook para determinado tipo de campañas o determinado tipo de colectivos, por, no solo por la gente que es, sino por lo que comentábamos antes, de es un espacio de mucha peña, se lo siente suyo, se siente que es como su casa y a la vez que está chateando con el colega para ver si mañana se puede copiar los deberes o no, ahí se va a meter en un grupo y va a empezar a leer contenidos políticos. Entonces, ese sitio en el que me siento muy a gusto porque es el mío y paso de un I like a ir a una asamblea, ese de momento es Facebook. Ojalá sea en otro momento sea, sea otro, pero para determinado tipo de campañas es donde están las malujas de nuestro barrio, los adolescentes del instituto que no van a venir a nuestra asamblea. Y ahora parece que está defendiendo Facebook, pero yo quería dejarlo aquí. Vale, ahora vamos a pasar muy rápido por... Picasa, Flickr, Vimeo y YouTube, o sea, estamos en la parte de cómo construir una identidad colectiva en la red. la red. o sea, seguramente la gente que estáis aquí, la que está siguiendo el streaming, ya lo tiene bastante claro, pero las redes tienen el problema de ser, o sea, las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, tienen el problema de ser autorreferenciales y tienen una inmediatez y son muy efímeras, de manera que hay cosas que, que se pierden. entonces brevemente sobre Picasa, barriendo para casa como buen ejemplo, ejemplo de buena práctica he puesto el de la asociación de la hostia pero eh, eh, Picasa y Flickr nos permiten licenciar las imágenes que creamos con Creative Commons cosa que Facebook no nos permite Ahí nos permite tener como una memoria de las actividades que hemos ido haciendo o sea, de manera que se puede ver que o sea, todo lo que se, se... Y que no se quede dentro de Facebook. Facebook es muy autorreferencial, entonces si yo... Está bien de vez en cuando colgar fotos, hacer álbumes de fotos en Facebook, taquear a la gente, porque así la gente que sigue nuestra fanpage ve que no solo somos tostón de os comunicamos que la revolución empieza mañana, sino también ve caras, ve que hay gente detrás, no, la visibilización que comentaba Toret antes, pero eso se pierde y además se queda solo para la comunidad que está dentro de Facebook. Entonces... Igual que el contenido complejo y más largo lo tenemos en la web, en Picasa y en Flickr podemos tener nuestras galerías de imágenes que se conectan con nuestro blog y a la que pueda acceder la gente que está en Facebook, pero también la gente que no está en Facebook, que sigue siendo bastante. Sí, y esto pasa lo mismo con Flickr, entonces ahora Claudia explica un poco YouTube y, y luego... Sí, a ver, de YouTube tampoco os voy a descubrir el huevo, ¿no? Quiero decir que todos sabemos lo que es. Uh, básicamente importante es lo de que nos hagamos un perfil y que contribuye a, a esa variedad de canales en los que tenemos nuestra identidad y en los que estamos presentes. Y, y no ir subiendo vídeos cada uno desde nuestros perfiles personales o lo que sea, sino crear un perfil del grupo... Que nos permite crear también listas de reproducción mm, bien organizadas y, y, y poder tuitearlas, poder directamente desde ahí enchufarlas a Facebook, enchufarlas al más me gusta del Google Plus y enchufarlas a todos los sitios. Es decir, es una manera de difusión también eh, que está bastante potente. Um, también YouTube es, es una manera de generar comunidad, es decir, cuando tú tienes tu perfil en, en YouTube, te permite tener como amigos, seguir a gente, gente que te sigue, que te hace comentarios en los vídeos y es importante no dejarlos ahí muertos. O sea, si alguien te dice, me habéis descubierto, ha sido la revelación de mi vida ver este vídeo, pues está bien que igual le digamos, me alegro, qué bien, o sea, interactuar un poco, ¿no? No subir el vídeo y ahí ya está que hagan, o sea... Me olvido, como ya lo he subido, me olvido. No, o sea, tiene que haber siempre alguien de, de, detrás, ¿no? Que se encargue de, de, de llevar un poco esa cuenta y de responder a los trolls, ¿no? Pero a los que hablan bien, sí. Um, bueno, básicamente eso es una es una manera, es, un, es una plataforma importante. Uh, Vimeo también. Ahora lo explica Gala y por qué mola más Vimeo. Pero es un poco como en Facebook, seamos realistas, la muchísima gente eh, conoce YouTube y no están en Vimeo. Entonces hay que estar ahí si queremos llegar al máximo número de personas posible. Es así. Yo, yo soy mucho más fan de Vimeo. También muy rápido. Uno, Porque ahora YouTube ha introducido las Creative Commons, pero Vimeo te da más opciones, te permite descargar los vídeos que en YouTube también lo puedes hacer con algún plugin o poniendo delante de la URL X YouTube tal cual. Eh, pero eso, primero te permite decir que tú, como persona que subes el vídeo, sí que permites que la gente se lo descargue. Tiene mucha más calidad la imagen, es mucho más bonita y es menos bueno, es, es menos ruido. Ahí, solo como apunte, cosa, una cosa que que le pasa, o sea que se puede hacer en las dos plataformas, tanto en YouTube como en Vimeo, es crear canales a los que puedes añadir vídeos de usuarios que no son, que no eres tú, que también te permite generar ese tipo de alianzas que estábamos comentando antes, ¿no? El rollo, yo bueno, no sé si Democracia Real ya lo hace o no, pero puedo añadir a mi canal vídeos de Occupy Wall Street, que también es como una forma de decir, mira, son mis compis y así. Entonces, la creación de de canales, para mí es de las cosas más, más interesantes a nivel de política de alianzas que tienen estas dos plataformas hay más plataformas de vídeo pero en principio estás bueno, Youtube es la más usada y Vimeo es la más bonita Delicious. Delicious. <laughs> vale. Eh, vale, ¿cuántos de aquí usan Delicious? <risa> vale, guay. Eh, no, no está nada mal. Vale, bueno, es un servicio de gestión de marcadores sociales, ¿vale? Eh, yo no me explico por qué no triunfa más. La verdad, creo que no triunfa más porque porque tenemos la idea de marcadores sociales para usarlo desde nuestro navegador, ¿vale? Pero no estamos acostumbrados a, a usarlo, a usarlo, bueno, con una plataforma como la, que, como la que nos ofrece Delicious, ¿vale? Eh, también hay servicios de software libre, ¿vale? De, de gestión de marcadores sociales, como Delirious, Conotea, Scatel, eh, Sabrosus muy divertido, o GetBoo, yo no, no sé cuál de ellos funciona mejor porque porque uso el issue, vale Si alguno conoce, alguno que, que esté bien y que lo pueda recomendar, estaría estaría muy bien, vale de software libre. Mm, quería enseñaros un poco la, la interfaz, mm, más que nada para... para para mostraros visualmente que, que no tiene nada que ver con, con un gestor de marcadores sociales de, de navegador, ¿vale? O sea, vale, este, este es mi perfil, ¿vale? También, bueno, también tenemos RSS, ¿vale? O sea, que también tenemos interacción con otros usuarios, podemos seguir a otros usuarios y ver bueno todo lo que toda la información que, que se indica en lo cual está está muy bien vale eh, bueno básicamente tenemos eh, links y stacks vale y aparte bueno va muy lento tenemos links y stacks que los stacks son como bueno cajones donde podemos organizar esta información o sea la idea de Elysium es eh, compartir información eh, almacenarla y clasificarla y organizarla bien y, y tenerla ahí organizada, ¿no? lo cual es bastante interesante porque pasamos muchas horas en redes sociales y muchas veces perdemos toda esta información ¿no? y duplicamos tareas. Eh, para mí la mejor opción que tiene es vincularla, bueno, usar la aplicación para, para Twitter ¿vale? y poder y poder enlazarlas. Vale, aquí tenéis una, una etiqueta ¿vale? que dice From Twitter, podéis darle el nombre que queráis eh, en los settings podéis configurarlo para vincularlo a vuestra cuenta de Twitter y tiene carácter retroactivo O sea, todo lo que hayáis eh, tuiteado, retuiteado o puesto como favorito en vuestra cuenta de Twitter con un enlace, cualquier tweet que tenga un enlace se os va a sindicar y se os va a guardar en esta etiqueta ¿vale? lo cual es bastante, bastante interesante y ya está Vale, venéame. Pues sí, delicioso. <ríe> es para... Bueno, eh, realmente no es un timeline, no es nada sistemático y no es nada. Simplemente es una serie de sitios que están fichados a lo largo de una línea temporal. Eh, lo que intentaba explicar antes, todo nace en 4 quien no sepa lo que es, mejor que no lo sepa, porque es un sitio horrible donde se postean cosas horribles y es mejor no entrar en él si no tienes el navegador anonimizado y todas estas cosas. Eh, y de ahí sale todo, de ahí por ejemplo salió Anonymous, fue donde nació Anonymous en Forchan Y de ahí sale cualquier broma, por ejemplo, tiene una vida En internet la vida es muy corta porque todo va muy rápido Hemos llegado al punto de decir, uy, eso es tan de hace una hora Que es cuando ya estás trabajando en un ritmo en redes sociales que te tienes que replantear ciertas cosas Todo nace de ahí, cualquier broma, cualquier cosa del día y va pasando por una serie de sitios. Entonces lo que queríamos explicar es que Facebook es un poco el destino final. Yo sé que en Facebook se puede llegar a medio millón de personas y se tiene un potencial de difusión que no se tiene en ninguna otra red, pero en cambio es más tarde. Es hoy por la noche cuando la gente llega a sus casas y miren su Facebook ahí en su muro, pues van a mirar un par de minutos o más tiempo hacia atrás y lo van a revisar. Pero a lo largo del día las cosas van pasando por un ciclo y en ese, serie de, en ese ciclo hay una serie de cosas, está en Reddit, de repente llega a Meneame, que estaba puesto ahora. En Meneame además hay un servicio de microblogging que es el Notame, que estaría detrás todavía de, de como de discusión interna, eh, que estaría aún detrás todavía de Meneame en el tiempo. Después de cuando algo llega a la portada de Meneame, de repente salta a Twitter y ves cómo lo tuitea todo el mundo y cómo lo empieza a tuitear todo el mundo, aparte de la avalancha de visitas de Meneame, que el efecto Meneame es brutal, es lo más brutal que existe en Internet en español que algo salte a la portada de Meneame. Y luego al final de todo estaría Facebook. No sé si era esto lo que se quería que se explicara. Que se explicara. Sí. Sí, es de la mañana hasta la noche. Y a la noche llega la gente y se conecta a su Facebook. Sí, es como explicar el cuento. Bueno, bueno a ver... Eh, meneame, meneame es, un, es un submundo en sí mismo y daría para hablar una charlita entera solo de meneame pero ah, como he dicho antes soy una persona muy práctica entonces ¿para qué vale meneame? Eh, como decía Ciudadano ah, el efecto meneame el efecto meneame es cuando se te tumba en la web de tantas visitas que hay que eso es lo mejor que te puede pasar ¿no? eh, y además eso salta a los medios offline, es decir, salta a prensa, salta a la calle. ¿Cómo hacemos que algo que hemos posteado a las 7 de la mañana en nuestro blog y que lo hemos estado tuiteando y que luego lo hemos linkado en Facebook y no sé qué, cómo hacemos que el señor que sale de su trabajo y se va a casa a las 7 de la tarde y hable con su señora de eso? Pues Menea me ayuda. ¿Por qué? Porque cuando una cosa llega a portada, um, hay muchos medios de comunicación offline que van a buscar noticias ahí también. Es decir, ser portada de MNM es, un, es, un, es importante. Hay muchísima gente que, que su, su manera de informarse, en vez de leerse 10 periódicos y ver qué ha sacado en portada cada uno, es a las 8 de la tarde, llegamos a casa... Me conecto, miro Meneame y miro las 10 noticias que hay en portada y ya me he enterado de lo, las 10 cosas importantes del día. Entonces conseguir estar entre esas 10 cosas importantes del día, eh, pues tiene un efecto bastante grande. ¿Cómo hacemos eso? Pues con ese perfil de Facebook que hemos dicho que nos hacemos pero que no usamos mucho, nos podemos loguear directamente en Meneame. Entonces a partir de ahí enviamos la noticia que hayamos publicado en nuestro blog o si tenemos la super suerte de que nos la hayan publicado en algún otro periódico o algún medio online, la podemos linkar también desde ahí y a, la subimos al meneame y entonces ahí está y se trata de que la gente le vaya dando me gusta, me gusta, me gusta, me gusta hasta que menea, menea, menea hasta que sea portada ¿cómo hacemos eso? Um, cuando subimos una noticia a Meneame tiene todos los widgets estos todos los botoncitos de compartir lo primero darle al del Google Plus pum, dale, ya está uh, compartir en Twitter compartir en Facebook enviar por mail bueno, tiene todos los compartir habidos y por haber lo compartimos en todos los sitios Twitter es bastante importante para o sea, hay como una relación ahí Meneame Twitter que fluye bastante. Um, sí, entonces uh, hay dos cosas. Para, para poder hacer eso, tenemos que tener un usuario, ¿no? Que como he dicho, te puedes loguear directamente desde tu perfil del Facebook, pero para poder usar todo lo que te permite hacer Meneame. Tienes que ser un usuario guay, ¿vale? No vale, me logueo y empiezo aquí a enchufar noticias de mi blog, sino que hay una cosa que se llama karma, que es como cuánto molas. Si tienes mucho karma, molas mucho. Si tienes el karma por los suelos, es que no le gustas a nadie. Pero se llama así, es el karma. Entonces, si sale, tenemos el meneame por ahí. Bueno. Bueno, aquí tendría que loguearse. <ríe> bueno, la cuestión es que hasta que no tienes un determinado número de karma, no puedes subir noticias. Entonces, sí. Uh, es decir, es la, de alguna manera es la manera de garantizar que la gente no usa Meneame para hacer autobombo de sus cosas, sino que aquellos que uh, participan y añaden información a la comunidad Meneame son usuarios que participan realmente de esa comunidad. Es decir, la forma de que tú puedas subir una noticia es que tengas suficiente karma. ¿Cómo se gana ese karma? Haciendo comentarios en otras noticias y que esos comentarios lo, el resto de usuarios le den al me gusta o... Eh, dándole al me gusta de otras noticias es decir, formando parte de, de esa comunidad y e interactuando dentro de esa comunidad cuando ya llevas un tiempecillo formando parte de eso un día dices, me, me ha subido el karma ya puedo subir noticias <risa> entonces ahí ya puedes participar plenamente um, otra cuestión importante es que para leer las noticias y, dar a, y menearlas eso lo puedes hacer sin estar, sin tener un perfil. Pero hay un número limitado de, de meneos sin loguear por cada noticia. Es decir, no vale hacer 20.000 meneos así y tal sin, sin perfiles porque eso no hace que la noticia suba a portada. Es decir, cuando, si, si vamos a usar Meneame y, y vamos a llamar a todos nuestros amigos a decir, meneame que he subido una noticia que estos amigos se logueen, aunque sea desde su Facebook o desde su Twitter, desde donde sea, porque si no, eh, lo que haremos será bloquear la noticia por sobrepasar el número de meneos anónimos. ¿vale? Es como un detalle tonto, pero es importante. Y bueno, básicamente es una manera bastante potente de dar difusión. O sea, no hay que abusar de esto tampoco, ¿eh? No porque en Meneame también hay... Es una microcomunidad que tiene sus propias normas. Entonces, si, si estamos cada día rayándoles con todos los días hablando de lo mismo, al final nos van a trolear y no nos van a dejar subir nada más. Pero cuando hay algo importante, es una vía de darle difusión enorme. Llevamos una hora metiendo chapa. ha habido preguntas. ¿Molaría...? No, molaría pasar al turno de preguntas, hagamos un poco de memoria de que hemos empezado hablando de cómo crearse una identidad colectiva, Facebook, YouTube, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y, y preguntad un poco a destajo, así dejamos de irnos a nosotros mismos. Si no tenéis preguntas nos vamos a frustrar. ¿Dónde está el otro micro? Lo importante de Menema, es que me parece no lo habéis dicho y que es que es Station software libre, que es libre, o sea, que es el opuesto de Facebook. Eh, o sea, lo puedes hacer eh, y puedes estar en Meneame sin tener ni Facebook ni Twitter, o sea, puedes hacerlo siendo solo desde comunidades completamente libre, autónoma, etcétera, si, si quieres. Y tiene un, es una comunidad y tiene reglas propias, etcétera. Se lo digo aquí. Y luego una anécdota. El troll resultaba ser un colega inglés. Eh, eh, lo que decíamos antes de los trolls, de los frames, de pensar 20 veces, etcétera. Pero bueno, nos hemos redimensionado los dos. Eh, y manda saludos y nosotros le mandamos saludos y, y ahora todo está eh, por su en armonía otra vez. Hola, fanta. Yo quería hacer un par de puntualizaciones. Lo primero, que me parece impresionante, porque yo creo que podría explicar Twitter en cinco minutos todo lo que hay que saber, pero me llevaría años y años explicarme Meneame. Entonces la síntesis que tú has hecho me ha parecido, eh, bueno, pues realmente vivo ahí, de los últimos cinco años, es la, mi comunidad de origen, eh, y quería hacer un par de puntualizaciones. Lo primero, que lo de votar con usuarios anónimos, o lo de votar con usuarios que no tienen suficiente karma, o lo de votar siempre todos. Un grupo concreto, las mismas noticias, todo eso está calculado en el karma, en el algoritmo del karma. Y todo eso no solo no sirve para nada, sino que mmm, hay penalizaciones, que se pueden ver todas en la pestaña de registro de la noticia. Y lo de tuitear los meneos sirve muy bien para difundir información y porque das un enlace formateado de una manera que todo el mundo entiende, pero no sirve para promocionar meneos. O sea que lo de, hey, menead esto si os gusta y todo eso, eh, os aseguro que podríamos dejar de hacerlo. Porque no solo no sirve para nada, sino que muchas veces es contraproducente. Solo hay que entrar en la pestaña de registros y verlo. Y lo segundo, que además de un algoritmo muy complejo que se va adaptando todo el tiempo, porque los 300 que vivimos allí estamos jugando todo el tiempo a, a hackear menéame. Entonces hay que ir reformando el algoritmo todo el tiempo para las trampas que vamos descubriendo y los bugs que vamos descubriendo. Pues entonces, eh, otra cosa más, tenemos un millón de visitas únicas mensuales. Somos el telediario de de internet, de la portada, pero al fin y al cabo los que estamos allí siempre, que somos los que tenemos el karma más alto y más o menos los que podemos en pendientes la, la mafia que se llama, el, dentro de la comunidad esto, pues nuestros votos cuentan muchísimo más y simplemente quería decir que además de un algoritmo muy muy complejo eh, hay una comunidad de verdad, viva de que, que, que estamos allí siempre que nos conocemos todos y lo de menear tus propio, tu propio contenido no funciona tampoco eh, no, desde tu propio... Fe, lo ideal, tú dijiste, lo ideal sería eh, que te lo menee otro o tal. Es lo ideal, es lo recomendable y es lo... Porque, porque aunque esté permitido por las normas, si yo es muy fácil ver que tú eres la misma que, que la del blog, que tu usuario en menéame es el mismo que la del blog que enlazas y 40 chiflados nos vamos a tirar encima de la noticia a machacarla directamente. Hola, eh, yo soy bastante negado en todo lo de redes. El Meneame me parecía absolutamente incomprensible desde el principio y lo tuve que dejar. Eh, llevo un año en Twitter y tengo un total de 40 followers, uno que ha salido hoy. Eh, eh, el Facebook para chorradas puntuales, el Forchan. Ni lo conozco, pero sin embargo, por, por mi perfil, sí que hay mucha gente que me, que me ha insistido muchísimo en utilizar otra red. Es el estilo de Facebook, pero es de perfiles profesionales que ni siquiera se ha mencionado, que es LinkedIn. Me pregunto si a esta red no se le puede dar algún tipo de salida en esto. No. ¿Por qué? No. A ver, a salida le podemos dar a todo. Incluso en Meetik nos podemos abrir un perfil y usarlo para difundir nuestras cosas. Quiero decir, todo se puede si se quiere. que es una red de ligar. Pero es la. Pues vale. Pero LinkedIn es una red de perfiles profesionales con un objetivo muy claro, que es hacer contactos profesionales y encontrar curro. Y son redes de profesionales de, de, dife de diferentes sectores, es decir, es como... Tiene un, un, un ámbito muy concreto, entonces es muy difícil usar eso. Luego ahí ya entra lo que cada uno sea capaz de hacer y pervertir, porque Facebook tampoco fue diseñado para lo que lo estamos usando. Igual si nos ponemos a pervertir LinkedIn podemos hacerlo, pero es más complicado. Igualmente un poco lo que hemos dicho, bueno, se ha dicho varias veces. Una es que este fin de semana no vamos a ver todas las redes y todos los cachivaches que hay. Dos, que no vamos a abrirnos perfiles en todas las redes y todos los cachivaches porque luego se morirán y quedaremos como que no las cuidamos en absoluto. Y luego tres, lo que ha comentado Simona esta mañana, que es de LinkedIn, ya, ya, ya digo yo que seguramente no, pero que igual que N-1 da para un fin de semana entero, o Meneame daría para, yo es que soy muy fan y lo conozco poco, daría para mucho más O sea, quien pueda ofrecer talleres y quiera recibir de algo en concreto, vamos haciendo como una especie de bolsa de recursos y de necesidades. Nadie tiene preguntas, esto es muy frustrante. Y solo, es, igual ya lo hemos dicho, pero recalcarlo. O sea, lo de no nos abramos perfiles en todos los canales, si no los vamos a usar, y por cada uno de los canales que abrimos tiene que haber mínimo una persona detrás. Es decir, hay alguien que tiene que encargarse de gestionar el grupo, alguien que tiene que encargarse de gestionar la fanpage, alguien que tiene que gestionar el meneame, alguien que tiene que gestionar el canal de YouTube. No vale abrirlos y si somos todo terreno y una persona lo hace todo, acabará quemada de los nervios y, y no, no mola. Vale. Y odiando todas las redes. Reemplazan el trabajo de cuidados online. O sea, es básicamente es la idea de no ser siempre a mismas personas cuidando tal, pero es como una parte de nosotros. Si no la cuidamos, se va mal y es importante que circule el cuidado en torno a los distintos canales que tengamos. Es una pregunta sobre identidad colectiva, pero no en las herramientas que habéis. Uh... Vale. No, porque, por ejemplo, nosotras eh, tenemos un perfil en Twitter, ¿no? En Feministas Indignadas tenemos un perfil en Twitter, pero en el que, por ejemplo, aunque hay eh, gente encargada de, de moverlo, podemos publicar cualquiera, que es la, o sea, es una de las posibilidades que te abre Twitter, ¿no? Y, y no, evidentemente no lo hacemos para. Pues no sé, no no hacemos comentarios personales, pero sí que puede haber eh, distintas, eh, distintos intereses o tal, ¿no? Y no sé, es como, ¿cómo lo veis eso? ¿Cómo que os parece? Porque para mí es como una forma también de tener una identidad colectiva, pero que también sea colaborativa, ¿no? Y que, y que igual las personas que gestionan el perfil, cuando no pueden, pues otras lo hacen, ¿no? O sea, lo de poder publicar tweets, por ejemplo, mandando un correo o tal, ¿no? Vale, dos cosas. Una es, mañana es Twitter. Es cómo liar la parda en Twitter, pero también cómo gestionar una cuenta de Twitter. Entonces, yo no respondería en concreto a la de Twitter. Sí que diría es, si tenemos varios administradores de un mismo perfil, fanpage, lo que sea, es que no sea esquizofrénica, pero también puede mostrar la diversidad del colectivo. Esperemos que, o sea, el colectivo no tiene por qué tener una opinión unánime sobre un incluso, o sea, son redes sociales, no son sitios hegemónicos, tal, y también hay cosas donde podemos decir, mira, esto no lo sé, esto está en discusión, esto tal. Yo creo que aquí lo importante es recalcar lo que se ha dicho antes de eh, no usamos, o sea, no personalizamos las cuentas colectivas, no las hacemos esquizofrénicas, pero sí que tenemos una gestión comunitaria. Y la otra cosa, que es lo que, o sea, la contraparte de lo que decía Claudia, de que si alguien se encarga de todo se quemará, que es cierto. También es verdad para la gente que gestiona las cuentas colectivas, algo que no se hace, o sea, que habitualmente no tenemos en cuenta, que es cuando tenemos éxito o algo va bien, o hay algo, o algo va muy mal y la gente nos da apoyo, la persona que gestiona las cuentas es la que se lleva todas las floritas y mola que las comparta. ¿no? Es ahí, cuando con Xnet hacemos los Oscars, el rollo de cómo moláis, esto es súper guay, no sé qué, no sé cuántos. Lo, lo leemos los que gestionamos, el Facebook y el Twitter, y mola devolvérselo también al colectivo porque en realidad es una, o sea, es una forma también de reconocer el, el trabajo de todo el colectivo. Entonces repartimos el, la parte de cuidados que quema, pero también la parte bonita y chula porque no es de la persona que está gestionando las redes sociales. Yo iba a ir justo donde ha planteado Joana la, las cuestiones, o sea, porque un poco era la idea de... O sea, si entrara en lo específico del Twitter o el Facebook, los distintos canales que pueden tener gestiones distintas, yo creo que es como muy importante en entender esa separación entre o sea, lo que piensas tú y lo que piensa tu comunidad y tu identidad. Lo que está respirando tu comunidad y lo que está en lo que tiene la cabeza la identidad colectiva y lo que la tienes tú. Porque puede que no sea lo mismo. Bueno, sobre todo cuando es una entidad que es muy grande, pues hay muchas cabezas ahí. Entonces es muy importante, yo creo que volviendo a lo que decía Simo esta mañana, ¿sabes? si tienes muy claro las líneas de contenido, sea las líneas de trabajo que tiene, los targets, cuando tienes un colectivo que tiene bastante definido, sus líneas, su estrategia, por dónde va, su sí. lenguaje, su estética, su repertorio para el que tuitea o para el que hace de identidad colectiva en el Facebook, es más fácil. O sea, cuando el colectivo no se sabe muy bien lo que es, o está dividido, partido en visiones distintas, que también es un caso bastante clásico, pues ahí ya hay más dificultad, tienes ¿entiendes? tienes margen, menos margen de maniobra. Gale decía una frase muy buena esta mañana, decía, puedes decir, tienes que ser cu cuidadoso, en decir las cosas que tu comunidad, la que tu identidad colectiva eh, está, no le va a molestar y, vale, lo que tú piensas, pero no le va a molestar a tu comunidad colectiva, podríamos decir así. Y, y guardando mucho las formas. O sea, es súper importante guardar las formas cuando estás lanzando una cosa de identidad colectiva y que no sea eh, mi rollo personal que yo pienso sobre ese tema, porque a lo mejor otros piensan otra cosa. O sea, o, o, o especificarlo, ¿no? O sea, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? o sea Que es muy importante tener cuidado. O sea, hay gente, por ejemplo, que tuitea en su suyo personal y después tuitea lo mismo en el, el grupal, que es flipante. O sea Hay que distinguir lo que es un mundo y otro. O sea, porque aparte está guay que no se sepa quién está haciendo las cosas detrás de, de la barra. vale o sea, no porque ¿sabe? Y aparte, cuando los tuiteros lo pueden hacer, o lo, la gente puede hacer bien o mal, pero el trabajo de que eso funcione bien depende de la identidad y la comunidad que hay detrás que está soportando el trabajo que tú haces. O sea, es absurdo pensar que, yo qué sé, que el, las cosas que se han hecho bien o mal en el Twitter, sin el movimiento, pues no están. O sea, ¿Entendéis lo que lo quiero decir? Y ahí eso es súper importante, poder distinguir una cosa y pensarse bien... Solo quería puntualizar que entraremos en ello mañana en el tema del manual de estilo. Se evitan muchos quemes y muchas broncas eh, definiendo esto previamente, porque si no a los seis meses vamos a estar todos quemadísimos. Eh, creo que estamos ya fuera de tiempo. Alguien me tal. Entonces, Marta tenía una pregunta. Si no es impres... ¿Hay... alguien más tiene preguntas. Marta, alguien más, pues. Mi pregunta va un poco, porque claro, ahora es un poco avalancha todo esto, ¿vale? Entonces piensas en los colectivos y dices pequeño, mediano, más o menos, curran tres, vienen a las asambleas 50, ¿no? Eh, no sé, entonces, eh, la, mi pregunta es, ¿vale? De todas las herramientas que estamos viendo, ¿hay alguna, de alguna manera, es eh, decir, vale, los mínimos para tener una identidad colectiva, ¿vale? Digital o como le llaméis... Para que más o menos eh, se pueda empezar, ¿no? Eh, vale, ¿no? O sea, blog... o sea, Porque, claro, si decís, ¿no? Una cuenta, o sea, un perfil, una persona, ¿no? Yo decía, ostras, pues ya no, he, ¿no? Ya me he quedado sin grupo, ¿no? O sea, ¿quién hace las pancartas? <risa> ya, ya lo sé, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿no? El si, si por experiencia, ¿no? El kit mínimo para empezar, porque después puedes ir sumándote... Si hay, ¿no? porque claro in, entiendo que el número de personas que, que tienes currando pues no es directamente proporcional al número de canales que puedes tener abiertos y no sé no sé ahí ahí. vale yo creo que el kit mínimo es el que la comunidad puede soportar o sea es pero ahí lo que como hemos empezado un poco es blog o sea, blog, Twitter, Facebook. El, el blog es imprescindible. Y luego Twitter, si los perfiles individuales tienen perfiles. O sea, por ejemplo, vuelvo a barrer para casa, en la sección de vecinos no tenemos un perfil de Twitter, porque somos cuatro tuiteros que alimentamos una etiqueta. Esto lo veremos mañana. No tiene sentido que mantengamos un perfil colectivo. Entonces, el blog es el mínimo, Facebook es donde está todo el mundo, Twitter es lo que te sirve para hacer la revolución. A partir de ahí, lo que la comunidad pueda soportar para no dejarla fuera. A lista de correo también. Sí, súper importante. Y luego, donde, bueno, al hilo lo que decía ya, donde tu comunidad esté. O sea, no tiene ningún sentido irte a un medio en el que no tienes a nadie, no te digo a fin, o sea, nadie a quien te quieras dirigir. O sea, no solo porque vayas a hablar, sino porque vas a interactuar. Pues, siguiendo con lo que decía Alicia, o sea, Tú tienes que estar en aquellos medios, uno, donde está tu comunidad, es decir, si tu, si tu colectivo es apoyo a adolescentes que no saben qué hacer con su vida, eh, por decir algo, mmm, vete a tu en ¿vale? No hace falta que estés en Meneame. Pero, o sea, hay que pensar dónde están tus seguidores con los que tú interactúas y dónde está la gente a la que tú, que tú quieres hacer que sean tus seguidores que todavía no lo son. Eso, esas dos vertientes te van a decir dónde tienes que estar. Sí, el blog imprescindible. cosa interesante acá en el chat, que, sea, que ahora es todo paz y armonía, es muy agradable, eh, nos dicen, eh, creo que es el compañero, eh, si usas redes sociales de empresas de publicidad con términos de uso abusivos, siempre puedes hacerlo solo enlazando. El enlace no les otorga eh, hacerse dueño de esos contenidos. O sea, si, si solo usas enlaces, ellos no, no, no pueden quedarse con o sea, nada del contenido porque tú en no externa. estás poniendo ningún contenido, ni ninguna foto, ni ningún texto, no se pueden quedar con nada de esto porque estás enlazando lanzando fuera y entonces esto en sus términos abusivos de, de prioridad en que dicen que se quedan con todo, pues de este contenido no se pueden quedar porque está fuera, no está dentro su espacio. Yo creo que la está información algo. es muy pertinente, a la vez también hay que saber que si solo publico fotos externas en Facebook, la peña no les va a hacer caso, entonces es guay saber esto porque Facebook se lo queda, o sea, Facebook es un rollo especie de agujero negro que se lo zampa todo a poco que te descuides. Pero también la maruja no va a entender porque pongo ese enlace externo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mes? Ay, siempre quería <risa> decir <risa> esto. No, ya. ¿Hay más preguntas? Así, o sea, os hemos metido tal chapa que no hay más preguntas ni nada por el estilo. <risa> Una cosa, cer cerramos, ¿no? Sí, cerramos. sí, Entonces, ahora habría una pausa y no se vaya nadie porque hay un trozo importante que es sobre los streaming y, y sobre cómo utilizamos las imágenes que ya estamos viendo que a veces sirven para evitar, por ejemplo, la represión y otras veces pues fomentan la represión. Entonces, eh, los compañeros de Comunia que se están currando todo el día el streaming y todo esto, ahora bajarán y nos explicarán herramientas de streaming y de streaming en la plaza, y de streaming en la casa, y de streaming por todas partes. Y... Ah, sí. Tenemos, son uh, las seis y diecisiete, a las seis y media empezamos. Trece minutos, hombre.